Oh dignísimo San Valentín, que nos diste una verdadera lección de vida cristiana, llevando hasta el heroísmo, hasta el martirio, hasta la más plena identificación con Cristo. Tú que fuiste dotado de virtudes y sabiduría, y que por tu gran caridad mereces ser llamado Padre de los pobres y angustiados, y por tus prodigios y milagros que obraste, Conseguiste la veneración de todos. Tú que impartiste bendiciones a tantos matrimonios, y por ello, es que eres el patrono de los enamorados, y eres protector de los hogares y del amor conyugal, quiero suplicar tu ayuda. Intercede ante María Santísima, y su adorado Hijo es Jesús, para que bendiga mi unión y me conceda que siempre estemos pendientes el uno del otro y que nos tratemos con cariño y atención. Que las grandes y pequeñas diferencias no nos lleven al desamor y a la crisis. Que entre nosotros siempre exista un equilibrio para que no aumenten las desavenencias. Que los disgustos y decepciones no cambien nuestras metas y aspiraciones. Que la pasión y la convivencia en, estén siempre presentes en nuestra vida. Que nuestros pensamientos sean positivos para que la comunicación y la comprensión sea mutua. Que los celos auténticos o infundados no perturben nuestro amor y nunca pensemos ni queramos ser infieles. Que la envidia, maldad, rencor o celos de otras personas jamás puedan separar y dañar nuestro amor. Que los problemas materiales, laborales y económicos no sean causa de distanciamiento y podamos manejarlos y resolverlos juntos, que gozemos de salud para vivir plenamente nuestro amor. San Valentín, haz que el amor y la unión que hoy sentimos sea para siempre, y nada nos separe jamás, y en especial, dame tu asistencia. San Valentín, pide por nosotros, tómanos bajo tu protección y alcánzanos el camino de la verdad, para que lleguemos a gozar un día de los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo viven y reinan en unidad, y es Dios